Una de las fuentes de poder provenientes de la boca de la antigua magia egipcia era el esputo. Esto se manifestaba ya en la creación de la primera pareja de dioses, Chu y Tefnu, abuelos de divinidades como Osiris, Isis, Neftis y Set. Del mismo modo que una serpiente dañaba escupiendo su veneno, se escupía para combatir este o los atragantamientos. Además, la diosa serpiente Guadié protegía a los faraones como amuletos sobre sus cabezas, escupiendo su veneno a sus enemigos. Por otra parte, maldecir a alguien aludiendo a la saliva, las heces y el vómito tenía connotaciones funestas. También lo era si se sentía la boca llena de saliva o la comida sabía esta. Por otra parte, la saliva cayendo de la boca se consideraba un signo de vejez o enfermedad.